Yo considero que la investigación debe acompañarnos a lo largo de la vida, pues de una manera transversal, podríamos decir, tal como ahora se concibe, por ejemplo, en la Agenda 2030, ¿no? Creo que todos deberíamos sentirnos interesados hacia la investigación. Yo coincido con la idea de que eh, pues todo docente es un factor clave en el proceso que va transformando, diríamos, a la ciudadanía, Facilita el aprendizaje, promueve también el respeto a la diversidad, la interculturalidad y pues también a todos los valores humanos, ¿verdad? Y pues el, cuando el docente eh, cobra conciencia, se compromete con la educación y con el mejoramiento también de su propio entorno social y por supuesto también del mismo planeta, ¿verdad?, y de esa manera, pues es a través de la reflexión, el docente vislumbra otras prácticas, otros enfoques que conocer, que adoptar, que aplicar y pues nuevos saberes a enseñar, ¿verdad? Porque no todo lo, lo tenemos ya, eh, no, todo lo, no todo lo tenemos ya por conocido, ¿verdad? Y para facilitar su aprendizaje en todo lo que son las diversas áreas disciplinarias y no solamente en las humanidades y las ciencias sociales, no me refiero solamente a estas áreas, pues en realidad la, la realidad y los retos globales para un desarrollo armónico y una sociedad justa son para todos.